Ingeniería Mecánica e Ingeniería Mecatrónica están en reacreditación. Para el caso de Mecánica es la tercera reacreditación. El programa fue acreditado por primera vez en 2010, reacreditado por primera vez en 2014, por segunda vez en 2018 y la tercera reacreditación nos corresponde en 2022. Pero existe una unión entre el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia y el Consejo de Acreditación del Cono Sur Arcusur de de tal manera que podemos aplicar en este año 2020 a la vez para la tercera reacreditación de ingeniería mecánica y su primera acreditación internacional con Arcusura recibiremos la visita del par amigo que seguramente va a venir de la Universidad Tecnológica de Pereira y para mecatrónica tenemos nuestro primer proceso de reacreditación en curso ya el programa había sido creado en el 2001 pero se necesitaba cumplir un número de graduados para poderse acreditar. El programa de mecatrónica fue acreditado por primera vez en 2016 y luego de esto nos corresponde en 2020 el primer proceso de reacreditación. Ya recibimos a nuestros pares amigos y la evaluación fue muy positiva, pero en este momento nos aproximamos a recibir la visita de pares para acreditación de mecatrónica, el 20 y 21 de octubre. De... Al mismo tiempo, el proceso de entrega del informe de acreditación de Arcusur es en este noviembre. Así que la visita del par de acreditación de mecánica también será a mediados de octubre. En octubre tenemos la visita del par colaborativo para fines de acreditación con Arcusur. Y luego el 20 y 21 la reacreditación de ingeniería mecatrónica.